Tan activos. Miren, eh, ustedes saben que los muchachos de San Francisco de Macorís, eh, las páginas y los influencers, influencers pequeños de aquí. Eh, tienen su live, un live eh, activo en esos No eso No está... maquilla la cosa. Señores. Sí, no, un live. ¿Dónde propia? está Villa? Villa, no, ven aquí. Pero, Señores, no, no hoy ya. no hay live. No, no pero pero el que, la que gente, se embullaba después de la 9, pero para que el pueblo... Claro que hay. Que me va a un comentario de ustedes, no se ría. Espérense, no, no, no. Déjame explicar. Tengo que explicarlo para que el público claro nacional que a veces no entiende ese tipo de cosas. Claro, el, claro. Miren, los muchachos hacen un live. El live es. Que ellos van en el momento del toque de queda, salen a la calle, el envío, hacen un recorrido en la manera que la gente está presa, y ellos eh, a, a, Para garantizar el hecho. que no se les violen los derechos a las personas a la policía, que encuentren ¿no? fuera ¿no? del horario del toque de queda. Y Eso para es que bueno. vea lo que le pasa al que cae preso para Exacto. que usted no lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Pero mayormente para garantizarles claro, sus derechos que no sean sí, maltratados, claro. no ni no se golpeados se ni maltratados. Por la mano dura, sí, sí, ¿qué o sea. pasa? Eh, los muchachos eh, son, se han hecho muy viral con eso. Le digo porque un día estaba ahí en, en el Bronx y tomé un taxi. Y cuando me monto, el chofer estaba viendo el live de uno de los muchachos. O sea, Oye, dime, ¿qué, qué, ¿de qué tan lejos ha llegado ese impacto? Y le pregunto al líder: ¿Líder de San Francisco que está viendo eso? Y le digo: ¿Usted conoce a Neto? Sí, sí, yo conozco a Neto, a Filo, a los muchachos. Y era un tipo de tenares que te está así allá en Nueva York. Oye, ¿hasta dónde ha llegado el impacto de esto de los LIFE? Entonces, parece ser que el, el Ministro de Salud... De, de, de, de la no, regional, regional, el Director no. Regional de Salud, director, director, regional no. de Salud director, director Regional de Salud Pública. Pública yo iba a decir el Ministerio de Salud, por el ministerio, que dirige el Ministerio él, de Salud. Él, él es el, el representante, el del, representante ministerio de del Ministerio de Salud. Ha, ha dicho públicamente y ha dado un comunicado que los muchachos que trabajan en la calle no van a transmitir más el recorrido. Que si los muchachos salen junto con la policía a, a transmitir el recorrido, automáticamente estarán presos. Es lo que dice el, el director regional y lo informó en varios programas donde veo que se están comiendo los muchachos. ¿Y eso le compete a salud pública? Porque yo tenía entendido no que sabía, eso le competía no a interior y eso, policía. Eso, no sabía que, que... que era de competencia. De Llegó salud soporte. Pública. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hola, Jorge. Antes que en esto de su opinión, porque es parte de los, de los afectados, mi opinión sobre el caso, y no sé cuál será la de Liz, Liz tendrá su parecer, pero mi opinión es que eso es un hecho. Cuando hay un hecho noticioso, usted tiene todo el derecho constitucionalmente de grabarlo transmitirlo, no importa. ¿Sabes? Constitucionalmente eso es difícil de prohibirlo. Eso no se puede prohibir. Porque es un hecho noticioso. y Usted puede transmitirlo o grabarlo en ese momento. Y aparte de eso, el decreto del presidente de la República permite a que los periodistas, las personas que trabajamos en medios de comunicación... Prensa como tal. Exacto. Podemos trabajar y circular sin ningún problema de trabajo. Claro, no libremente, sino... Si es algo de trabajo, nos permiten, eh, porque tenemos que grabar los hechos y todo eso, y eso es sumamente importante, no se puede ocultar nada. Y creo que es la mejor forma que, que yo creo que, que el director tiene que analizar y hablarlo eso con la, con la presidencia, porque eh, según el decreto y según la ley, ellos tienen todo el derecho de grabar o transmitir un hecho, porque eso es un hecho noticioso, un noti hecho noticioso y estos muchachos trabajan para eso. Liz. Mi parecer, yo desconozco si el Ministerio de Salud, imagino que, que esto está triangulado con, con, con Interior y Policía también, pero desconozco si es una si eso es competencia del Ministerio de Salud, prohibirle a los jóvenes que, que anden con ellos eh, eh, en esa actividad que ellos realizan mientras están velando por la seguridad de, de los ciudadanos que quizás se transportan fuera del horario del toque de queda y, y esas cosas, eh, lo que yo entiendo es que deben de ponerse de acuerdo, ayer vi también en las redes que esta misma persona dio mucho, dio mucho permiso a, a, a los centros de diversión, vi varios centros de diversión donde él le otorgó permiso para abrir y, y, y tener sus negocios eh, en expendios de bebidas alcohólicas porque eso es lo que se hace en este tipo de negocios y no entiendo por qué esa animadversión con, con estos jóvenes que están haciendo un trabajo, un trabajo bonito, un trabajo de información. Eh, muchos de nosotros nos mantenemos informados eh, a través de estos lives. Y cuida a la persona que estamos. Nos embullamos bastante, nos entretenemos viéndolo a partir de las nueve que estamos en nuestras casas. Y lo primero que hacemos es ver el toque de queda, ver a Néstor, ver a Filo. Uh -huh. sí. No entiendo por qué esta versión. sucedió algo más, Néstor. Bueno, ni ver esto eh, me voy a referir al tema porque soy uno de los afectados igual que mi compañero no entiendo cuál es la insistencia del caballero de salud pública de no querer el live la transmisión que le hacemos tres personas de lo del recorrido que son filo de al filo de la noticia eh, lo hace Max el perro que trabaja para Pitágora de aquí de Telenor y lo hago yo el cual hemos tenido éxito porque mundialmente, Venezuela, México, incluso tengo grupos de WhatsApp eh, de otras personas, de, otra persona, de otros países que ven lo que nosotros hacemos. Hacemos el live para informar, cuidar de los derechos que tienen los ciudadanos y para que usted vea que no puede andar incumpliendo el toque de queda la prensa tiene derecho de amanecer en la calle, cubriendo cualquier noticia. Presidente. Dicho por el decreto de mi querido amigo, un saludo para el Luis Abinadel Corona, el presidente, que hace un decreto cuando va a poner los días de toque de queda y el llamado de emergencia. El caballero, no sé si ha sentido mal, porque nosotros hemos dicho en algunas transmisiones que le solicitamos que haga cualquier operativo en el transcurso del día, no después de las 9 de la noche, porque después de las 9 de la noche lo que hay son personas bebiendo en la parte alta y en los barrios vulnerables. En el día está todo el mundo, los fines de semana, ustedes son testigos, Liz, y, y todo el que está aquí, en sitios en las esquinas bebiendo aglomerados. Yo lo que quiero, lo que le hemos solicitado es, que tal vez por eso es arremetido contra nosotros, que se hagan los operativos de salud pública concientizando las personas eh, y dando mascarilla en el día. En los barrios, en sí, los barrios. No hay persona que personas que no tienen, tienen 25 pesos sí. para dar un, por una mascarilla. Y usted tiene que enfocarse en eso, porque está, viene un rebrote. Aquí hay un rebrote, un rebrote de nuevo, uh -huh. eh, de. de, de afectado con el COVID-19. Aquí hay personas, tengo amigos que tienen el COVID-19 que están en su casa y no le han dado ningún tipo de seguimiento, que se hacen la prueba y no dan seguimiento. ¿Dónde está Salud Pública? Tiene que darle seguimiento, que esa persona no salga, que esa persona se cuide, que cuide a lo suyo, que tenga un aislamiento. No. No la hay. Está enfocado en la prensa que hace su trabajo Solo tres transmitimos en vivo. Y eso es mucha mentira, que por la transmisión se manda. No. Sí, porque es, es una de las alegaciones que ellos dicen. El... No, no, no. no. El... Hay un retraso de 50 segundos, 45 segundos, me parece, hasta un minuto, cuando vamos a pasar por los lugares. Y los lugares que pasamos, cuando hay operativos masivos, que ahí está la policía, un saludo a la Policía Nacional, que no se ha metido en eso nunca. Cuando hay operativos que ellos nos informan a nosotros, que hay operativos que son para, eh, para los barrios que, que no... Que no se meten nunca, que ellos van a meter nosotros. Son apache, son apache. Quitamos el line. Cuando llegamos al sitio, nosotros prendemos de nuevo. No tiene capacidad ese caballero para decir que no va a meter preso a nosotros. Es un preso peligroso. ¿Usted entiende? En un sentido que a mí, yo nunca he caído preso ni por redada, gracias a Dios. ¿Usted entiende? Porque siempre me he sabido manejar y respetando la ley todo el tiempo. Usted no puede decirme que usted lo va a meter preso porque eso es mentira. Eso usted no va a meter preso a nadie, eso es mentira. Hay que buscar una salida viable a este tipo de cosas. No ¿Por qué? Porque tiene que enfocarse en sanar a la población. Así es. En que esto, esto no vuelva para atrás. Yo estoy en la calle. ¿Y los estoy en la calle del 18 de marzo que empezó esta pandemia ayudando a la gente. Yo no estoy de más en la calle. Y los operativos... Ni son delincuentes para caer preso. Néstor. Que tengan mucho cuenta con eso. Nosotros estamos el 18 de marzo y le vamos le va a buscar pruebas de que el presidente nunca ha dicho Nunca se ha referido a la prensa De limitaciones Tranquilo Néstor, yo entiendo que ustedes deben buscar una de salida Tienen que buscar eso porque nosotros Exigimos el cambio Nosotros nos entregamos el cambio Porque usted va a hacer el cambio No es porque usted va a venir a tirar el pata volador aquí En San Francisco de Macorís Esos operativos que tú haces referencia, ¿a qué horas son? A las nueve y media de la noche, a las diez Que todo el mundo ¿Y está ¿Y por acostado? qué se supone que a esa hora están trancados? Y la policía anda con ellos Claro, la policía sí ha hecho su trabajo. Entonces, ¿por qué no Porque los domingos ¿Por qué sal... no le permiten a la prensa ver ese trabajo que ellos están haciendo a las no, 9 no de quieren, la noche, porque se supone no que es un trabajo de concientización y que el pueblo debe un conocer. Un saludo de, al comandante de Santa María, que ese sí sale a las 10 de la mañana los fines de semana. Y algunos días de semana y a las 4 de la tarde, a dar porque a esa hora es ¿eh? que usted tiene que concientizar a la persona. Si usted no tiene mascarilla, usted es un irresponsable, usted debe ir preso. ¿Tú entiendes? Pero aquí todo el mundo queda callado. Aquí todo el mundo quiere tirarme a mí. Porque tengo 40 mil seguidores, una fanpage. Que yo digo hola y salen 300 hola. Eso es lo que molesta. Igual el compañero Filo. Y, Igual el compañero y, el eh, periodista Cachivachi. Eh, eh, doble cara. Ese. Que, que lo vi en un programa que habló. Que yo sé que no voy a mencionar el nombre. ¿Tú entiendes? Eh, que está diciendo no, porque eso fue lo que yo decía, Lambón. Eso no es sé lo que tú así, eres. Un es? lambón. Pero di el nombre porque te lo tampoco... digo claro. Te digo También, ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? ¿También? que te este, Esta empresa ahí salió de aquí, y no vuelve para esta empresa y sabe quién. Es. También. ¿También? Oye, lo sabe. Compañero. Oye, compañero. A... no No, no, no. Espérate. Oye, gente que no está... No, no, espérate. Tú, o sea, tú estás... Y a mí lo que... Me... Yo me quillo. Yo es... me voy a callado, yo gente no como Filo, que siempre... Aparte de ti, pero gente como Filo, que ha trabajado con personas, con el... que ha trabajado en periodismo y quiere buscarle la forma de quitarle eso. Que Filo siempre ha estado trabajando con todos los muchachos, todo lo, con todo aquí. Con todos nosotros trabajo, Filo. Con todos nosotros. A Filo lo conoce todito aquí. Filo fue el máster aquí por muchos años. Incluso, y este todo Le molesta. Trabajado trabajado en todito en le series, molesta, le molesta que tanto Filo, que tanto como yo, que tanto eh, lo que hace, estoy mencionando lo que transmitimos, tanto eh, eh, Manuel, el DJ Max, que nosotros nos busquemos cinco o seis anuncios. Si qué usted quiere? Que lo hagamos gratis. Usted tiene su página y su anuncio. ¿Usted quiere que yo lo haga gratis? Estamos bajo un estado de emergencia que la gente sabe muy bien la situación. Nadie está empleando a nadie. Nosotros hacemos esto para informar. Entonces viene, viene este caballero de salud pública que es nuevo en ese puesto. ¿Tú entiendes? ¿Tu compañero, tu compañero? Y, y querer, querer. No, porque ellos no conocen a nadie ahora. ¿Tu compañero? Querer venir a arremeter contra nosotros, no. Nosotros vamos a hacer el live, solo Dios nos impide eso. Solo Dios puede impedir el live, nosotros. Y si por el lado bruto es, por ahí nos vamos. Busquen una salida viable a eso. No o sea, es que no hay salida, porque en general. En la Policía vayan la Nacional. Vayan a la gobernación, vayan a, Oiga, la Policía Nacional. Policía se siente cuidada de cualquier acto de también, un ciudadano sí, con nosotros. Protege, de, también se protegen transmitiendo ellos. Transmitiendo y entonces. ¿Por la mala fe? La pataña, eso doble cara de que, que son periodistas, que son camarones, que tienen 20 años, ¿eh? No con no, todos los hombres. No, se ese, ese, ese mismo que quiere Búsquenle la una salida a eso, señores. Búsquenle una salida a eso. Bueno, señores, nos vemos mañana. Este mismo equipo, los osobrosos, mañana tenemos invitados. Ya ustedes saben, así que de nada. Bye. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros.